Espero que estén súper bien el día de hoy y espero de verdad ahora sí que estén muy bien ya que bueno, con lo que ocurrió ayer 19 de septiembre aquí en México para los que no saben, contexto pues tembló horrible de nuevo sorprendentemente en la misma fecha, en la misma hora que el último terremoto o temblor que hubo en México así que todavía yo creo estamos en shock o sea, 50% por el temblor tan fuerte y 50% porque en la misma fecha y hora es casi imposible que esto pase Pero pasó Pero en fin, en el día de hoy les voy a traer un video algo diferente Que no sé qué tan aceptado sea, ¿ok? Porque de hecho este es como, si no es que el primero o segundo video que hago como de este estilo Pero sigue siendo como un tema sobrenatural El día de hoy vamos a hablar de qué está pasando en el mundo, ¿ok? O sea... Con temas sobrenaturales, ¿ok? O sea, más adelante les voy a explicar. Pero, pues bueno, este tipo de cosas de repente se las comparto en historias de Instagram. Eh, pero se las quería compartir como más personas porque pues eh, mi difusión en YouTube es más grande que en Instagram. Entonces yo se los quería compartir porque de verdad ayer... Pasaron muchas cosas, o sea, estuvo, estuvo raro, entonces vamos a platicar un poquito de eso y obviamente me encantaría saber en los comentarios ustedes qué percepción tienen de todo esto que está ocurriendo y de lo que les voy a mostrar a continuación. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse, de nuevo estamos eh, Choc y yo nada más, Mili nos ha abandonado mucho últimamente. Eh, bueno, creo que está tocando la puerta, pero ahorita checo. Y eh, recuerden seguirme en redes, Instagram, Facebook, TikTok, ahorita les acabo de subir un videito por allá, por TikTok. Y bueno, les digo, siempre estoy subiendo cosas en todos lados, así que por ahí los espero. Y bueno, fantasmitas, pues vamos a comenzar con este video, porque tengo bastantes cosas que mostrarles. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, vamos a hablar nada más de lo que ha estado ocurriendo en septiembre O sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar o se han dado cuenta Pero yo de repente me pongo a pensar y digo oh, Como que las cosas han estado bien raras últimamente O sea, raro, raro de raro, no, no de chistoso Entonces, um, o sea, vamos a hablar, les digo nada más de septiembre Por ejemplo, ¿qué ha pasado en septiembre? No sé si ustedes supieron, pero el sábado 17 de septiembre tal cual hace tres días, hubo un terremoto muy fuerte en Taiwán, ok, empezando por ahí, no sé si ustedes vieron imágenes de que pues sí estuvo muy potente allá. Bueno, pasan eh, dos días, hubo un terremoto, bueno, sí como un temblor en Colombia, por lo que ustedes me dijeron en Instagram, y del 19 de septiembre a la 1 de la tarde, igual que en el 2017, tiembla aquí en México. El epicentro fue en Michoacán, yo soy de Michoacán, entonces ya se imaginarán cómo, cómo se sintió eh, yo, yo, yo, yo recuerdo que me he puesto una lavadora y el agua de la lavadora se salía O sea, cuando la lavadora el nivel es hasta acá y el agua queda hasta acá, o sea, se movía impresionante todo Yo creo que nunca había sentido un temblor tan tan fuerte en mis 31 años de vida Nunca me había tocado uno tan fuerte y duró bastante, entonces bueno, ahí van esas dos cosas Inmediatamente después de que deja de temblar, empieza a caer un tormentón Por lo menos en mi ciudad estuvo llueve y llueve y llueve todo el día O sea, todavía no salíamos de una cosa, o sea, todavía no dejaba como de moverse las cosas Cuando ya estaba, el, el, les digo, el tormentón a todo lo que daba Entonces pues a raíz de esto, pues ya pasa el tiempo, pasan una, dos, tres horas y... Me meto a TikTok, como a, a ver, cómo o sea, pues sí, como a enterarme de cómo están las cosas en, otros, en otras partes de, de mi país, que es México. Entonces pues me puse a ver y pues ya estaba viendo un montón de videos del temblor, que sí, ya está. No les voy a poner esas imágenes aquí porque bueno, ustedes las pueden encontrar en cualquier eh, red social, ¿no? Pero hubo algo que sí me llamó mucho la atención y es, no sé si ustedes ya lo han visto, pero la notable actividad que hay en el cielo últimamente o sea estamos hablando de que o sea, desde como una lluvia roja cayendo del cielo desde nubes así bien extrañas de verdad parece que vivimos en una simulación parece que estamos en este domo de chicken little o sea así tal cual parecía con estas nubes y dejen de eso yo hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, o sea, les estoy hablando que yo era una niña, yo recuerdo haber visto justo una nave en el cielo que les voy a estar poniendo aquí en pantalla. Era así exactamente. O sea, me llamó la atención que yo hace también muchos años, pero ya estaba un poco más grande, vi un video que jamás pude volver a encontrar, súper eh, pues clarito. O sea, a pesar de que la tecnología en ese entonces yo tendría como unos, que serán 14 años cuando vi este video... Eh, no era la tecnología como tan este, HD 4K como la hay ahorita Pero cuando vi este video recuerdo que pues sí me paniqué Sí me dio como miedo ver este video Porque fue justamente lo que yo vi en el cielo hace muchos años En ese entonces cuando yo era niña pues como que no captaba bien qué era lo que estaba viendo más aún así era raro O sea yo, yo sabía que estaba raro lo que estaba viendo Y bueno cuando vi ese video que les comento yo dije, ok, entonces no fui la única que vio esta cosa. No estaba alucinando, no estaba viendo nada eh, que yo me estuviera imaginando. No, no, no, sí estaba pasando. Y cuando busqué en Google me di cuenta que hay un montón de imágenes. O sea, es decir que esta nave espacial, vamos a decirle así. Este ovni, este, lo que sean, eh, sí es muy recurrente que la gente los ha visto. Entonces, les digo, me meto a TikTok y es uno. Y otro, y otro, y otro video De todas las personas que han visto actividad ahora en el cielo. Desde este tipo de naves eh, en triángulo, en triángulo, en triángulo, desde cosas en el cielo que desaparecen, aparecen de nuevo, parece como que están un poquito arriba de las nubes, porque hasta hay uno donde dice, aquí les voy a poner todo, que dice, esa es la luna, ¿qué es eso que está allá? Vamos a ver un montón de sus videos a continuación para que ustedes eh, lo escuchen con sonido y todo, para que vean cómo la gente está reaccionando a lo que están viendo en el cielo. So there is the moon. What's making that? Mira, mira, mira. Mira, mira. ¡Tumara cállate! No puede. No Que sí que es que está Callar, por favor. No la vi graba. no puedes no, no no, tengo todo. No, no, no, no. no son... Wow, that's beautiful. At 5.51 in the morning. This is what we see in the sky. Yo, it's like oh! That thing they on oh! Rogan. Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! What is that? It's like that tic tac from Rogan, bro. What it was that? It's like the thing that, like, the UFO thing, like, flying all over the place. I mean, this looks like a UFO. No, but it's like, well, like, yeah, I guess. But. Oh my God. Oh my God. la the That's crazy, bro. look at my bro. Look at my angle. I see I see that. M4 Mes esto en Imuris, Sonora. Entonces les digo, puede ser que un video ah puede que esté editado, ¿verdad? Matt? pero uno y otro y otro y otro, y en México y en Colombia y en Asia y en Europa, o sea, ya es demasiado, es porque efectivamente algo está ocurriendo, y no sé, o sea, quiero pensar que es pura coincidencia que lo que esté pasando aquí esté pasando en el cielo, pero yo personalmente, yo sí creo que haya más inteligencia, más vida fuera de nosotros, o sea, sería como... Súper egocentrista de nuestra parte. Pensar que solamente nosotros somos como que los únicos en todo el universo. Porque aparte están de acuerdo que nosotros somos una galaxia. Pero hay millones y millones de galaxias. ¿Ustedes sinceramente creen que somos los únicos? Yo creo que no. A pesar de que... Si no han visto la película de Interestelar, yo creo que se la recomiendo 100% para que entiendan más o menos cómo el tiempo es relativo y cómo eh, se dice, que si nos están viendo de la galaxia Andrómeda, me parece que se llama, eh, por la distancia que hay de millones de años luz, si ellos nos alcanzan a ver desde allá, tal vez estarían viendo a los dinosaurios que vivieron en nuestra época hace millones de años. O sea, por, les digo, el tiempo es muy relativo y es como algo bien complejo de explicar. Pero, o sea, me llama la atención que haya tanto y que estén pasando un montón como de, de cosas así, pues sobre la naturaleza que obviamente nosotros no podemos controlar, no podemos controlar cuando vaya a pasar un, un temblor, no podemos controlar los tsunamis, no podemos eh, controlar tampoco que los volcanes estén haciendo erupción, que obviamente una cosa va llevando a la otra, ¿no? Obviamente la tierra tiembla, se mueve, se crea el tsunami entonces por lo mismo la tierra se mueve, entonces las placas hacen que el volcán este, eche ceniza, eche lava y demás, eso sí lo entiendo perfecto, pero lo de la actividad en el cielo, ¿qué? o sea, dígame qué está pasando cuéntenme si ustedes han visto alguno de de estos platillos voladores, en, pues sí, en, en la vida real, pues no nada más en videos, porque le digo, yo cuando lo vi, sí me paniqué, pero pues, fue como que, ah, una cosa así como que individual en todo el planeta, ¿verdad? Pero ya que salga una y otra y otra y otra, y cuando está coincidiendo justamente con el tiempo, cuando están pasando todos estos desastres naturales, híjole, me cuesta mucho trabajo pensar que eh, efectivamente sea coincidencia. ¿Verdad? No sé ustedes qué opinen. Les digo, este video yo se los quise hacer como más personal, compartirles algo que yo estaba como pensando. Y ayer en la noche me quedé súper tarde viendo puros videos de esos. Porque no importaba dónde me fuera, salían y salían y de un lado del mundo, y de otro, y de otro. Y todos están viendo figuras. O sea, de las naves diferentes, les digo, unas de triángulo, unas así tal cual como platillo volador, otras nada más puras luces como que se dispersan de la nave, se vuelven a juntar. Es impresionante, de verdad. Entonces, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Si opinan igual que yo o tienen alguna explicación, les digo, yo por más que busco, pues no sé. Pero más y más videos estos me salen y a mí no me dan miedo los fantasmas. Pero los aliens sí me pueden dar un poquito de miedo. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Era todo lo que les quería compartir porque, les digo, esto fue como un video personal. Algo que les quería compartir, no tanto como un caso, no tanto como así. Pero, pues sí, está extraño. Así que, por favor, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Si opinan igual que yo, si les ha pasado algo o pues cualquier comentario, ¿Verdad? Los quiero mucho, espero les guste este video, eh, como ven he estado subiendo videos seguido, entonces pueden checar videos anteriores, hasta el final de este video les voy a poner dos recomendaciones, por si no les llegó notificación, por si lo que sea, ahí se los voy a dejar, así que, pues bueno fantasmitas, esto ha sido todo, los quiero mucho y nos vemos al siguiente.